terminar una sesión con una consultante y lo que quiero hacer con ustedes el día de hoy es compartirle lo que sucedió en esta sesión y su tema era el tema de sentirse estancada. ¿Cómo lidiar con el tema de sentirse estancado? ¿Cómo resolver toda esta situación? Porque en algún punto de la vida nosotros, las personas, Frente a las cosas que estamos haciendo, sea un proyecto, sea un tema de pareja, sea un viaje, comprar un carro, una casa, en muchos aspectos nosotros nos vamos a sentir de una u otra forma ese estado de estancamiento. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros de una u otra forma nos sentimos estancados es porque hay una percepción, es como si nuestra mente o nuestra emoción sintiera que no está avanzando cuando realmente sí lo está haciendo. Busquen una hoja y escriban, por ejemplo, qué meta quisieran lograr, pero que hoy, hoy no están logrando. Donde posiblemente en, ese, en esa meta ustedes hoy se sienten estancados. La idea es que hagan lo siguiente. La idea es que hagan algo como esto. Que en el centro coloquen la meta que quieren lograr o en el aspecto en el cual se están sintiendo estancados. Y hago tres flechas hacia el lado izquierdo y hago tres flechas hacia el lado derecho. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un carro. Siento estancado con la consecución de tener un carro. Entonces, acá, hagan unas flechas, puede ser hacia la derecha, tin, tin, tin, y ponen este título que se llama resistencias. Lo que queremos detectar aquí es qué cosas me están impidiendo lograr lo que quiero lograr, qué cosas pueden estar generando ese sentimiento personal de sentirme estancado. Recuerden, la cosa que quiero lograr, hacia el lado derecho pongo el título de resistencia. Pregunta. ¿Cuál sería el pero de tener un carro nuevo? Es decir, digamos que tienes un carro sencillo y quieres montarte en una camioneta, un carro que sea mucho más grande ¿Cuál sería el principal problema que se puede encontrar una persona en es cambiar su vehículo? Entonces, les voy a dar una idea muy simple Primera resistencia, ¿qué es lo primero que piensa una persona cuando quiere hacer una meta? Muy simple, es ¿de dónde diablos yo voy a conseguir la plata? Por ejemplo Entonces, primer problema de conseguir el carro, el pero, conseguir la plata Segundo problema que puede tener el, el, el carro es pagar impuestos. Segundo pero que puede generar tener la construcción del carro. Otro problema de tener un carro chiquito y pasar a un carro grande. Carro que vale más, hay que pagar impuestos. Otro problema, consumo de gasolina. Impuestos gasolina, mantenimiento, seguros. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? que la consecución de mi meta, de mi objetivo se está estancando porque hay algo en mí que genera unas resistencias, por ejemplo, de dónde voy a sacar el dinero, de dónde voy a pagar los impuestos, de dónde diablos voy a pagar el mantenimiento, de dónde voy a pagar los seguros. Normalmente, esto es lo que, nosotros, lo que yo le hacía caer en cuenta a mi consultante en la sesión, su consecución de su objetivo se está centrando técnicamente en lo negativo, es decir, un punto de atracción negativo, es decir, en los peros. Pero la gente se olvida qué pasaría si al conseguir el vehículo, el carro, cómo te sentirías al conseguirlo. Cambiar de carro, ¿qué puede generar? Me voy a sentirme, por ejemplo, más cómodo, Me voy a sentir más abundante, más próspero... Me voy a sentir como más seguro porque tengo un mejor carro, un mejor coche, todo lo demás. Y también, por ejemplo, ¿qué significa para mí tener un carro nuevo? Eso lo pueden poner en ejemplo para un viaje. ¿Qué significa para ti? Por ejemplo, hay gente que, que me dice, no, yo quiero irme al extranjero. Bueno, ¿para ti qué significa irte al extranjero? ¿Significa libertad? ¿Significa progreso? ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, el carro puede significar progreso. Y aquí está la clave. Si una persona no acepta los peros de su meta Es decir, no acepta que obviamente el carro va a valer más Que tiene que pagar más impuestos Que tiene que pagar seguros Que el mantenimiento se va a subir Que tiene que pagar peajes Y si la persona no acepta eso Inconscientemente ¿Qué está pasando en él? No está aceptando la comodidad, la prosperidad No está aceptando el avance Lo que rechazo, si rechazo los peros también rechazo los beneficios que esa cuestión trae. Si una persona está parada desde un punto de atracción negativo, es decir, los peros de la consecución, no es que me quiero ir a Europa y el viaje vale, no sé, 5 mil, 10 mil, 30 mil dólares, lo que fuera, y se centra en los peros, logre conseguir la meta. Pero el problema va a radicar es que como está en una posición negativa, su deseo parte desde un punto negativo, la provisión material de ese deseo se va a dificultar. Es como la persona que tiene un carro, o perdón, tiene una moto y se quiere montar en un carro. Normalmente la gente, ¿por qué quiere cambiar de moto a carro? Porque se está mojando, porque le da mucho el sol, porque le cae polvo, por el smog, por lo demás, o porque está harto de estar montando en moto. Entonces, ¿qué significa? todos esos parámetros negativos, la persona dice, bueno, voy a montarme en el carro. Y lo que no se está dando cuenta es que, como su energía su energía es negativa la consecución de ese objetivo es más difícil y si lo consigue lo que le va a generar es un trauma, le va a, le va a generar dolor, porque no está aceptado las cosas buenas que trae entonces la persona puede cambiar de moto a carro pensando en lo negativo en lo harto que está o puede pensar en el beneficio en lo bien que se va a sentir consiguiéndolo puede pensar estoy harto de la moto por esto esto esto esto o puede pensar qué delicia el carro porque voy a estar seco mientras llueve porque voy a estar fresco mientras hace sol porque yo estoy más cómodo porque mi familia está más cómoda, para mí significa progreso, para mí significa avance. Es el mismo objetivo, el mismo, la misma meta, vista desde dos ángulos completamente diferentes. En el punto de vista negativo, la consecución del objetivo va a ser mucho más difícil, mucho más doloroso, mucho más angustioso, y se va a sentir la persona estancada todo el tiempo. En cambio... Si lo pone desde un punto de vista positivo, desde un punto de atracción positivo, la consecución de ese objetivo, chicos, va a ser mucho más fluida, mucho más armónica. Entonces, si no aceptas las cosas que tiene tu sueño, tampoco estás aceptando los beneficios que tiene tu sueño. No lo estás aceptando. Mira esta gráfica que tengo aquí que la estuve trabajando con el consultante el día de hoy, tú arrancas aquí en este punto y avanzas y empiezas a crecer, a crecer, a crecer. Y esta línea, que es lo que yo denomino la, la línea del estancamiento, ¿qué significa la línea del estancamiento? Significa simplemente que hay resistencias que tengo que vencer y que posiblemente no me he dado cuenta que las tengo. La persona aquí se monta en una moto, y, fu, fu, fu, y llega aquí al querer el carro. Entonces aquí, en este punto de resistencia, estancamiento, la persona dice, no, es que tengo que pagar más impuestos, es que tengo que pagar más gasolina, no. Y no lo acepta, chicos, lo rechaza. Y al rechazarlo, ¿qué pasa con su meta? Se estanca, se paraliza. ¿Me siguen? Lo captan. Entonces digamos que logra vencer ese objetivo, logra aceptar que su sueño tiene unas consecuencias lógicas. Y sigue avanzando, y sigue avanzando, entonces se compra el carro, sigue avanzando, sigue avanzando, pero ups, la familia se me crece, entonces ya quiero una camioneta, una pickup y entonces ¿qué va a pasar? Va a generarse la misma resistencia, y es... Más gasolina, más impuestos. Si nosotros llegamos a un punto de estancamiento, significa ello que es posible que hay unas resistencias que tenemos y no nos hemos dado cuenta que las tenemos. Pues para poder seguir avanzando en las cosas que queremos avanzar, los invito a que hagan este ejercicio tan simple de decir, mi meta es viajar, mi meta es tener este negocio, ¿cuáles son los peros de mi negocio? ¿Cuáles son los beneficios de lograrlo? Si no acepto las resistencias o los peros, tampoco estoy aceptando sus beneficios, si rechazo los peros o lo que me genera dificultad también estoy rechazando los beneficios que eso me puede traer, recuerden si estoy en los puntos de atracción negativo mis cosas empiezan a estancar, empiezan a irse más lento, si elijo lo bueno, si elijo fluir o si elijo sentirme bien, las cosas van a fluir.